Esto es... Videojuegos en serie. Game Design. Todos los videojuegos tienen algo en común. Sin importar el estudio, los recursos o la cantidad de personas que participen, absolutamente todos los videojuegos nacen de una idea. Parece un poco obvio, pero es fundamental entender que sin importar el proyecto del que hablemos, siempre hay un punto de partida. Y muchas veces, es el Game Designer. El Game Designer es quien se encarga de idear las mecánicas base del juego. Y va a pensar los componentes que se van a estar desarrollando a lo largo del proceso. Es la persona que sirve de nodo conector entre las distintas áreas. Dentro del desarrollo de los proyectos, se debe documentar desde el primer hasta el último momento ya sea a través de nombres de los documentos o lo que fuese necesario para las particularidades de cada trabajo. Es fundamental documentar el proyecto a cada paso, no solo para tener la referencia de cómo fue cambiando ese proyecto, sino que, a la vez, el desarrollo del videojuego es algo que va mutando en cada aspecto y es importante llevar una documentación, llevar un registro de esos cambios para poder mantener una dirección. Los diseñadores lúdicos usan algunos programas como Machinations y Discord en su día a día. Conocer estas herramientas o similares Puede hacer de tu tiempo algo mucho más productivo. A partir de la idea se va pensando el desarrollo de cada nivel, las distintas mecánicas a utilizar, cuáles son nuestras limitaciones y en qué podemos innovar y en qué podemos ser creativos. Una vez definido cómo se va a llevar a cabo el juego, es hora de transmitir esas ideas al equipo y empezar a producir.